No, señor, es increíble, porque este, en este país se ve de todo. El país de la maravilla. De, aquí se ve de todo, Villalona, de todo. Eso no es que Vivaba me dijo, eso que... <risa> Carlos, todo se ve en este país. ¿Qué lo, tú opinas eh, de eso? Bueno, vamos a ver qué van a hacer las autoridades esperando que se haga justicia. Otra cosa también de las redes. Eh, cosa me que estoy. Es un hombre lanzando llamas con tanque. ¿a ¿Usted lo bien es? ¿De, ¿De dónde? De pimentel. Miren eso, señores. Para la Policía Nacional es... Eh, miren, miren eso, miren eso. Vamos a ver. <ríe> <risa> oh. Mire, señor, un tanque gabro ese hombre. No, es que estaba en un circo y estaba haciendo un espectáculo. No, increíble, pero miren que él lo abre, prendido, mira. Ay, Dios Ay, mío. No, pero ese hombre es guapo. Ay, ay, ay. No, no, bro. No, ese ese hombre problema, que tiene cuidado. Tiene problemas psicológicos. Psicológicos no <risa> Dios mío, uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe, pero es verdad. Y cara. tú lo acabaste de decir, aquí hay de todo. Pero ese hombre abre un tanque de gas. <risa> y se queda con él. Se queda que... con él agarrable. Así, así a la gente, ¿ves? Y una mujer le pasa por el lado. Y es... No, ¿viste ahí Tiene que correr. Y lo lindo de caso es que hay un carro ahí mismo. <risa> que se había cogido no, culo, no, ese hombre da para matar a 20 gente. ¿eh? ¿Por qué? Y lo abre, lo cierra y lo abre. ¿eh? <risa> un pleito de hermano me dicen que era. ¿eh? Si eso es con un hermano. Imagínate con un particular. <risa> Señores, hemos, hemos llegado a, a, al final, Carlos, ¿eh? Sí, nosotros estamos, hoy fue como heavy day. Sí, sí, fue programa. algo, eh, eh, nos no fue estamos bien, Dios Carlos. Urbano, sí, no fuimos algo tranquilo. Parte social variado. Una cosa variada, tú sabes que aquí lo hacemos whatever, como dice. Whatever. Gracias, a Villalona, que nos dio una asistencia técnica hoy, Villalona, ¿eh? Pero yo quiero que venga cuando venga gente no es que se está buscando los dólares y tú no <ríe> señores hasta mañana de los osobrosos, Carlos señores nos despiden? despedimos esperando que mañana también sintonice la